Esto es, es una mancha eh, en, en esta situación ¿no? de, de alegría del lado chileno porque vuelven los visitantes argentinos, los turistas, pero eh, por otro lado los visitantes teniendo que soportar esto, ¿no? la burocracia del país trasandino. Sí, desgraciadamente este, este, esta experiencia nueva que estamos haciendo post-pandemia Estamos registrando un movimiento y un éxodo intenso de argentinos que van hacia, hacia Chile. Mire, desde el día 23 hasta el día de ayer, tenemos registrado a 17.668 personas que han ido hacia Chile y han entrado en el orden de las 10.782 a la Argentina. El problema se está suscitando en, en el complejo Libertadores, analizando un poco el tema... Yo creo que, eh, primero, son muy rigurosos los, los controles y esto generan extremadas demoras en, el, en en los trámites, ¿no? Claro. Es decir, un vehículo llega ya a Chile, tiene sus procedimientos de control y fiscalización, pero deberían buscar la forma de hacerlo un poco más expedito, más rápido. ¿No hay interés de Chile en, en, en achicar los tiempos de los trámites ...y hacer el paso mucho más ágil. Le digo, por los años que usted lleva, Váscolo, ...los años que nosotros venimos comentando lo mismo... ...y siempre, al menos en, durante la pandemia no pasó... ...pero otra vez vuelve a complicarse... ...mendocinos que van con niños, con familias, en fin... ...y tienen que esperar cuatro o cinco horas... ...el problema de los baños, de un lugar, la comida, en fin. Sí, es un verdadero problema la gente que tiene que esperar... ...en la ruta hasta que le llegue el turno de poder documentar... ...porque no hay ningún tipo de infraestructura de contención... Eso es un tema que ya, ya venimos lo venimos planteando. Ahora, en materia de facilitación fronteriza, nosotros seguimos insistiendo, hemos logrado que funcione a pleno el simplificado de control migratorio. A ver, nosotros, argentinos, como país limítrofe, este, no llevamos prácticamente controles que demoren en el sector chileno. Acá se suman en, para ingresar a Chile controles sanitarios, se suman los controles fito y sosanitarios, se suman los controles migratorios y a eso los controles aduaneros que son bastante tediosos porque el vehículo lleva el boxer de control, tiene que bajar las maletas, tienen que abrir las maletas, tienen que verificar el auto en, internamente, después le lo controlan con el can detector de, del servicio agrícola ganadero y bueno, indudablemente esto lleva una demora considerable y entorpece toda la fluidez en el paso internacional Co concretamente si nosotros Co tuvimos eh, eh, perdón una reunión previa sí. antes de... ay no se corta Lamentablemente, eh, vamos a volver a comunicarnos eh, con José Váscolo, con el, el jefe del Centro de Fronteras y coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor, porque quedamos ahí, ¿no? Que iba a contar que hubo una reunión. Claro, claro, las reuniones y, que se vienen manteniendo. Y justamente eh, yo quería consultarle, porque ya hemos hablado en estos días con Váscolo. Sí, eh, han cumplido los chilenos con colocar más casillas de atención que dijeron que lo iban a hacer hacia el fin de semana. Le diera llegar a 15. Y por otro lado le quiero preguntar respecto a ese documento que se había elaborado para acelerar justamente el ingreso de argentinos a Chile. Documento que eh, el vecino país no había firmado, se lo vamos a preguntar entonces a José Vasco. José, retomamos eh, la, la comunicación. No sé si usted recuerda dónde había quedado, eh, mencionó algo de una reunión previa. Sí, hubo una reunión previa donde participó representante de Cancillería de ambos países, Ministerio del Interior, más los organismos de aplicación en los centros de fronteras. Bueno, nosotros, aparte de, de, de solicitar que se incrementaran las votaciones, solicitamos que se haga uso de los instrumentos que nos ofrece el tratado para cuando el paso colapsa. Sí. ¿A qué me refiero concretamente? Es que tenemos la posibilidad, que nos ofrece este instrumento legal, de hacer carga en diferida y hacer selectividad de control. Sí, sí. Bueno, sí. Esto ya queda a disposición y al buen criterio y voluntad que puedan aplicar las autoridades chilenas en este sentido. Ahí quiero que nos detengamos, porque mis dos preguntas eh, para usted eran, si sí, había aumentado el número de, de casillas disponibles para la atención, algo con... Eh, lo que se comprometió Chile hacia el fin de semana, habían dicho en el, en, al principio de semana para hacia el jueves, viernes, vamos a aumentar el número de, de casillas disponibles. Y por otro lado, usted nos había comentado sobre eh, este documento elaborado que faltaba, eh, que fuera firmado por Chile. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hasta el momento las cancillerías no han, no han remitido el documento con el consentimiento de las medidas que podríamos adoptar. Mm. Sí, se elaboró un plan de contingencia, tanto del lado argentino como del lado chileno, donde eh, del día lunes a jueves se iba a mantener una adaptación de manera tal que pudiera mantener cinco o seis puntos de control de ingreso en Libertadores. Y los fines de semana duplicarlo, claro. viernes, sábado y domingo. Algunos rumores hablaban de hasta 15 cabinas. ¿Esto es real o, o el número será menor? No, hay 15 cabinas dispuestas, mm. lo que pasa es que la dotación de los funcionarios ya depende de los organismos pares. Claro, claro. Y yo lo que quiero resaltar acá, que las, lo, los funcionarios argentinos, en libertadores, cumplen prácticamente una función secundaria. Claro. Es decir, el servicio migratorio argentino solamente opera con supervisores y la carga de datos la hace PDI que tiene las funciones del servicio de extranjería. Es decir, los funcionarios argentinos lo único que hacen es visualizar en una pantalla la carga de datos e intervenir en caso de que exista una medida cautelar claro. de prohibición de captura, solicitudes de, sí. de secuestro de la persona o de captura, etcétera, etcétera. Vásculo, eh, es la segunda comunicación que, que, que tenemos con usted en, en muy poquitos días. Eh, en definitiva, ¿no hay voluntad de Chile por solucionar este problema? Mire, yo... Verdaderamente no entiendo por qué aplican estos procedimientos pudiéndolo hacer un poco más fácil. Mm. La verdad que no lo entiendo, ellos son un país soberano, pueden aplicar los procedimientos. Ahora, que ¿hay una desatención hacia el turismo argentino que deberían tenerlo en cuenta? Creo que sí. Bueno, lo último, ¿cómo viene esta media jornada en movimiento y en demoras? Mal. Mal. Hemos Mal. iniciado desde las 7 de la mañana con demoras en el sector chileno hay colas de aproximadamente 4 o 5 kilómetros y estamos con una demora promedio de 4 horas. 4. Ay, terrible. Bueno, muy amable, Váscolo, como siempre, muy gentil. Hasta luego.